A los, a los panelistas, eh, nos acompañan eh, Nicolás, los digo en este orden que lo hemos decidido así porque de alguna manera hemos intentado colocarlos como, esa, como su relación histórica con esta condición de las pantallas de las que vamos a hablar. Eh, eh, primero está Nicolás, que es fundador y director del sello discográfico Concepto Cero, representante del agregador y distribuidora digital Dito Music en Argentina, Secretario de la Asociación de Sellos Independientes de Argentina y titular de la Cátedra de la Materia de Gestión en Proyectos Musicales en la Universidad Nacional de Quilmes. Consultor del British Council para el desarrollo de la comunicación regional del programa de Selector Pro. Ha estado vinculado en el desarrollo de estrategias para artistas como Juan Molina, Lamona Jiménez, Duki, Mariana Paraguay, Fauna, Chamán Herrera, Julio y Agosto, etcétera. Y bueno, está con nosotros porque eh, es especialista en diseño de estrategias para proyectos musicales en marketing digital y formación en gestión musical. Y es director eh, de la empresa de música 432 Hercios, eh, que está enfocada justamente en innovar, eh, generando nuevas miradas para los desafíos del ecosistema cultural en este tránsito extraño del que ya empezábamos a hablar. Eh, gracias, Nicolás. Hola. Bueno, eh, también tenemos a Itzel Martínez, que eh, ella es licenciada en Comunicación en la Universidad Autónoma de California. Desarrolla proyectos documentales colaborativos desde el año 2000, explorando distintos métodos de trabajo y sus posibilidades audiovisuales. Dirige el sello de creación Cuarto Propio en Tijuana y es fundadora y directora de programación de Bors Docs Foro Documental en la frontera norte de México. Ha sido docente de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Universidad Iberoamericana. Trabaja en Relaciones Públicas en el estudio de coproducción AIA Postcolor y trabajó bajo el sello Polen desde su creación en 2010 a 2013. También tiene una faceta de documentalista que no por eh, obviar la, me, eh, la, la, la paso para no ser tan largos, pero les recomiendo que miren por ahí su largometraje El Hogar al Revés que formó parte de la selección oficial del deseado festival internacional de cine de Morelia, pero además Itzel y es por eso que está hoy aquí con nosotras es también coordinadora de programación de ambulante gira de documentales un proyecto muy interesante que con una trayectoria asentada que seguramente muchos de ustedes eh, conocerán. Eh, hola Itzel, gracias por estar con nosotras y también está Patricia Godoy. Eh, ella es periodista, documentalista y especialista en narrativas interactivas transmedia. Tiene más de 17 años de experiencia como periodista documentalista en México y en España, donde los últimos 10 años fue corresponsal para el periódico Excelsior. Ha dirigido el documental interactivo web Los Desiertos de Sonora, que también les recomiendo consultar por allí. Eh, el docuweb Barcelona y el corto documental Pickpocket Hunters of Barcelona Subways, es coautora del proyecto Transmedia, Tierra Migrante y directora del Festival Internacional de Periodismo y Nuevas Narrativas, Contarnos MX, que no sé si todavía está o acaba de terminar, pero estaba por allí, y que, que también se realiza en Hermosillo y es asesora de proyectos Transmedia, clases sobre narrativas interactivas y Transmedia. Desde 2015 viaja y colabora también con la revista española de crónica periodística y cultura de viajes Altair Magazine. Y Patti nos acompaña hoy para contarnos sobre una experiencia muy interesante y muy singular, eh, que es la revista Curarnos, que ha sido eh, catalogada como la primera revista cultural que llega a través de WhatsApp. Ya nos va a contar un poco más sobre eso. Gracias a los tres por estar acompañándonos. Creo que son tres proyectos muy interesantes que nos pueden ayudar a hacer justo esta fotografía eh, de la que les hablaba y para no perdernos un poco en, en lo que... De, bueno, de, de lo que vamos a hablar ahora, quisiera leerles un poco una suerte de enunciado que hemos elaborado para, para enmarcar la mesa, y entonces sí ya les doy eh, pie a ellos, que son los que tienen que hablar y no yo. Eh, que, bueno, más o menos decía, así las pantallas, digitalización y nuevas formas de consumo cultural, si al ritmo del año pasado la transición digital se hubiera completado, digamos, en 30 o 40 años, es muy probable que tras la pandemia ese plazo se reduzca drásticamente. Escribe Jorge Carrión en la biología, está acelerando la digitalización del mundo para The New York Times. ¿Qué proyectos culturales, nos preguntamos nosotros, están dando cuenta de esta transformación acelerada? Bajo el radar, Frontera Norte reúne a tres iniciativas cuya experiencia en los ámbitos del audiovisual, la música o el periodismo y la creación literaria los hace protagonistas del tránsito cultural al territorio de la pantalla. Proyectos innovadores en la creación de contenidos y estrategias de acercamiento a los nuevos públicos que trascienden las categorías tradicionales y son relevantes en el modo en el que consumimos cultura, ponemos en cursiva, consumimos, eh, en el presente más inmediato. Entonces, eh, a partir de eso, creo que lo primero que, eh, que toca hacer es un poco que ellos nos hablen de sus proyectos, pensando sobre todo en cuál fue esa como necesidad inicial que ellos identificaron eh, que les llevó a plantearse eh, generar ese proyecto o la variación del proyecto en la que están ahora y justo cómo ha sido la trayectoria que los ha llevado a lo que el proyecto es ahora. Entonces eh, les cedo la palabra a ellos y bueno, eh, Nicolás, por favor, puedes comenzar. Buenas, eh, ¿cómo están todos? Primero que nada, gracias por la invitación. digo Gracias Ángel y Tomás, Mario y el equipo de Transit. Está, está bueno estos espacios. Me parece que, que, que hoy es esencial eh, discutir y ponernos a pensar sobre los procesos que estamos atravesando porque digamos, estamos viviendo sin duda un cambio único. Aunque, o sea, también en relación a lo que vos decías en la previa de la introducción, yo creo que a, a nivel eh, Latinoamérica, por lo menos, estamos acostumbrados a desarrollar eh, proyectos en contexto de crisis. Creo que esa es una. Eh, una, un, un punto en común, creo que, que, que en general, para, para los que desarrollamos proyectos culturales desde, desde este contexto. Ahí, o sea, eh, un poco para, para introducirme, este, y, y en relación a lo que vos planteabas, también hay dos preguntas que son esenciales a la hora de, de, de, de todo mi, mi, mi desarrollo profesional y en particular de los dos proyectos que, que, que yo adelante hoy, o tres, digamos que son Cuadro 22 Hz, Concepto Cero y Futurex. Que ahora voy a contar de qué se trata. Una es cómo hacer que la música llegue más lejos. O sea que es una pregunta bastante abstracta, porque no no, no la música no, no, no es que se traslada y, y, y es medible, ni es tangible pero sí esta idea de, de, de... yo empecé, estudié música, en un momento creí que era músico, después lo superé con, con terapia, o sea y, y me pasé del otro lado eh, a la gestión, y, y, y desde un primer momento era como cómo hacer que mi música llegara más lejos, Digo, a nivel local es quizás que la radio de la Universidad de La Plata, que es la ciudad donde yo soy, eh, sonara las canciones que, que yo tenía, fueron pasando instancias y eso acá es más amplio, pero esa pregunta me sigue acompañando hoy con los proyectos en los que trabajo, dado cada estrategia y cada, y cada proyecto. Este, es por esa pregunta que decidí, decidí proponerle a un grupo de personas generar un proyecto como Concepto Cero, que eh, en su momento nosotros lo nomenclamos como un sello discográfico para que se entendiera eh, para afuera, o sea, en los que... Hacíamos música, hacíamos eventos, pero nosotros siempre lo vimos como una plataforma de desarrollo de artistas y contenidos. Y esto, o sea, hay una diferencia sustancial en el sentido de que eh, nuestro medio de... de, de, de eh, de vincularnos en general era el digital, digamos, y, y básicamente, en diferencia de un sello discográfico que surge bajo una estructura empresarial, el nuestro bajo, surgía bajo la pregunta de cómo hacer que la música llegue más lejos y aprovechar las tecnologías como eh, un, una herramienta para, para eso. Y después, eh, la segunda pregunta es que, que surge a la hora de entender que, que, que el desarrollo de un contenido de música era, tenía miles de, de aristas y un montón de, de complicaciones, y que el contexto de la industria en el que se, había que desarrollarse a nosotros no nos, eh, no nos convencía. Entonces ahí hay otra pregunta que me hago, no todos los días, pero capaz día de por medio, que tiene que ver cómo hacer para que la industria de la música sea más diversa, más amplia, más justa, más equitativa. Digo que es una pregunta más de un índole eh, político, se podría decir, pero que nosotros llevamos adelante desde las acciones que, que, que, que trabajamos, desde los artistas con los que vinculamos, desde los socios que tenemos, y, y, y que se hace transversal un poco a todo. Este, Voy con esto, me parecía interesante digamos, hablar de, de, del recorrido histórico en relación a las preguntas porque en realidad cuando uno tiene una pregunta eh, que son tan amplias, digo, la respuesta es siempre distinta y, y, y, y es eso, como hay preguntas que en el caso de la primera me vienen acompañando hace 15 años. Este, en ese sentido, digo, y para, para ir un poco a, a, a lo concreto, bueno, en este momento este Concepto Cero digamos, es una plataforma que ayuda a la colaboración de, de, de proyectos artísticos que, que lidera mi socio, que es Lovitz, y eh, 432 Hz es como nuestra estructura en la que eh, desarrollamos este, estrategias, ideas, proyectos para este, pensar o repensar la, la, la, la industria de la música en, digo, Para eso hacemos asesorías, conferencias, workshops, espacios de trabajo, escribimos eh, Buscamos distintas herramientas que nos ayuden a, a potenciar, a generar eso Por otro lado, además desde hace tres o cuatro años representamos a la distribuidora de música digital eh, Tito Music en Argentina que eso también nos permite como continuar y estar todo el tiempo vinculándonos con música que no es necesariamente la que consumimos y que entender los procesos de, de, de distribución digital que, que es algo que justamente que se potenció mucho en la música en los últimos 15 años y que tiene que ver con cómo consumimos la música hoy. Yo voy hablando de cosas que capaz las doy, las doy por hecho, pero Cualquier cosa, si tienen alguna pregunta en el chat, vayan dejándola para para alguna otra eh, eh, pa, para la próxima participación. Eh, y en esa en relación quería tratar de, de, de, de hilar alguna idea en relación de, de, de las pantallas, y, y, y volver a esto de... Bueno, hoy en este momento, y que voy a hablar un poquito más adelante, estamos armando un proyecto experimental que se llama Futurex, con el que de hecho estamos colaborando con Plataforma C, eh, que eh, es un, una plataforma de profesionalización dinámica para la industria de la música, en el que buscamos acompañar proyectos en herramientas hiperactuales en relación a cómo se mueve el sector de la música. Y esto, y creo que eh, iba a lo que decía Mario al comienzo, no es algo que nos, demos, nos dimos cuenta ahora que tenía que pasar, digo porque es eso, lo vamos a hablar después, pero nosotros creemos, la transformación digital pasó hace 10 años, y hoy lo que estamos viviendo es plasmando el cambio cultural que esa transformación dejó y que algunos captaron o captamos más o menos, pero que hoy nos golpeó en la cara o sea, eh, directamente con este cambio. Y ahí, o sea, eh, hay tres cosas en las que las pantallas para nosotros fueron, como digo, la tecnología esencial y es, la generación de contenido, o sea, porque la, todo lo, lo, lo que generamos en general estuvo mediado por tecnologías y pantallas, sean tracks, videos, eh, textos y demás, y que si no hubiéramos tenido un, una computadora y un micrófono, no hubiéramos podido empezar. Después, eh, justamente esto, que la posibilidad de distribuir contenidos, comunicarlos y armar redes de contactos mediados por una pantalla y nada más que eso. Digo, para mí eso es el, un potencial de la tecnología, que hay que saber direccionarlo bien, pero que para nosotros fue esencial. Y como tercer punto, la posibilidad de conocer otros proyectos y aprender de esos. Que eso creo que internet abre una puerta, digo, antes si uno quería saber, eh, decir, ¿qué es transit? Y tenía que... que que hacer un recorrido hoy es como decir qué es transit y es entrar a la web y entender lo que es 432, qué es cada uno de los proyectos y entrar a la web y empezar a entenderlo, seguirlo en las redes y entender cómo están pensando. Entonces, eh, bueno, es, eso es un poco eh, introducción, eh, un poco quizás caótica, pero quería decir estas ideas. Así que dejo a mis compañeras para, para seguir la charla. Muchas gracias, Nicolás. Creo que, se, creo que sigo yo. Este, es muy, fue muy emocionante escuchar sus preguntas iniciales, ¿no? Cómo empezar con una pregunta clave y que te lleva a recorrer un universo, como decías tú, cómo llevar la música a más lugares. Y me siento muy identificada con eso, este, bueno, como, como programadora y exhibidora y gestora cultural, que como decía Mario al principio, empecé este, a través de también pensando el cine, en mi caso el cine documental, y bueno, yo vivía en la frontera justo en Tijuana, y decir, ok, yo hacía cine documental junto con un grupo de, de amigos, pero no había mucho cine documental en el territorio en el que estaba, ni ni se realizaba mucho, no se pensaba en este cine y tampoco se veía este cine. Entonces, bueno, un poco decir, bueno, ¿cómo hacemos para que llegue el cine documental aquí? Y lo que hicimos fue crear ese festival del que mencionó Mario, que era Bordox, y que sucedió durante 10 años en la frontera y respondió un poco a ese deseo, ¿no? Este Y bueno, creo que todos los proyectos culturales para que tengan una fuerza y que tengan vínculo y que creen comunidad tienen que partir de una pasión, ¿no? O sea, que comparte si no es nada más un, un tema que viene desde la industria o de otro, de otro tipo de pensamiento. Pero bueno, este, estoy aquí para hablar del, de otro proyecto que, que me he tocado acompañar durante varios años y que, y que amo, y que se llama Ambulante. Y Ambulante es una organización, eh, una hace una asociación civil, pero bueno, es una organización que tiene 15 años, un poco también en sintonía con lo que decía Nicolás, pensando en cómo construir una cultura documental, en una, sí, una cultura alrededor del cine documental en nuestro país. ¿no? Y eso a través de tres ejes claves. El primero es la exhibición de cine documental, ¿no? o sea, el, un, una de las preguntas que, que se encontraron como los fundadores de este, de este proyecto, que son dos actores que Gael García y Diego Luna y, bueno, también Elena Fortes, que fue la primera directora, decían, ok, hay buen, se está creando un muy buen cine documental en México y no hay espacios para verlo. Entonces, hay un problema, vamos a ver cómo lo resolvemos. Y el segundo, que es se, que descentralizar de los espacios de exhibición de cine que estaban muy eh, pues consolidados alrededor de ciertos festivales que estaban en ciertas ciudades claves del país, ¿no? Pero el resto del país... ¿Qué pasa con esto? Entonces, bueno, si les, tanto a nosotros en Tijuana en Bordox como Ambulante, en realidad es un trabajo como de picar piedra y de construir una cultura de, de espectadores, de públicos, de realizadores, etcétera. Que bueno, claro, ha habido muchas organizaciones que también han trabajado en paralelo y eso ha, ha creado un efecto increíble en estos 15 años sobre lo que se hace, se entiende se, y cómo se... Se, se identifica y se apropia del cine documental en México. Entonces, bueno, la exhibición fue el eje clave y lo hacemos a través de un festival que le llamamos también una gira porque es un festival itinerante que recorre cada año 10 estados de la República. Y en cada estado este, construimos un programa de una semana en donde no nada más se exhibe cine en salas, sino se exhibe cine en diversidad de tipos de espacios de encuentro, plazas públicas, cárceles, escuelas, eh, parques, eh, organizaciones de la sociedad civil, eh, centros culturales, cinetecas, etc. ¿no? Entonces, bueno, hay, hay una diversidad de tipos de encuentros a partir de los espacios y también una diversidad de acciones y actividades y activaciones alrededor del cine. ¿no? También hay talleres, seminarios, charlas encuentros, eh, fiestas, ¿no? diversos tipos de socialización, de conversación. Y creemos, un, el lema del, del, de Ambulante es descubrir, compartir y transformar. Entonces creemos en el cine como una herramienta de transformación social y cultural y de, indagamos y experimentamos sobre diversidad de formas para construir y lograr estos objetivos. Entonces, la exhibición de cine es el, uno de los platos fuertes del trabajo de Ambulante sin embargo, también um, pensamos en algunos otros elementos, como es la formación y la producción. Entonces, desde hace eh, como 10 años, un poquito después, empezamos un proyecto. Bueno, a mí no me tocó empezarlo, pero se, eh, Ambulante empezó un proyecto de que se llama Ambulante Más Allá y Ambulante Más Allá tiene dos misiones. ¿no? La primera es pues formar nuevas comunidades jóvenes de, de realizadores de cine documental en sitios y zonas del país en donde no existe una escuela de formación oficial y que también nos permite visibilizar historias diversas, o sea, diversificar las historias que se cuentan en, en este campo cinematográfico. Entonces, bueno, empezó como fortaleciendo mucho la frontera, la, digamos, el sureste mexicano. Ya ven que México es un país muy grande, entonces, en el sureste, Chiapas, eh, Oaxaca, hacia ese lado, pero en realidad, Ambulante más allá ya en este tiempo, pues tiene eh, experiencias en diferentes zonas del país. Y este espacio formativo deriva en la producción de obras. ¿no? O sea, es un año de acompañamiento de los jóvenes eh, en a través de diferentes módulos que derivan en la creación de cortometrajes documentales, que después esos cortometrajes forman parte de la gira ambulante. Entonces, digamos, hay una experiencia de formación, producción y exhibición completa con las comunidades de jóvenes. Y el último aspecto en el cual trabajamos en Ambulante es la distribución independiente, ¿no? Buscar eh, fuera del espacio de festival canales, formas y redes de exhibición alternativa para algunas de las películas con las cuales nos involucramos como exhibidores y como distribuidores después, ¿no? Entonces, bueno, se llama Ambulante Presenta y es un espacio en el cual abarcamos mucho más regiones de las que logramos llegar con el festival. Eh, nuestra ambición es llegar a todos los estados, muchas veces lo logramos, y eso a través de... de bueno, desarrollamos un catálogo que ponemos a disposición de diferentes exhibidores que acompañamos este, y desarrollamos materiales pedagógicos o guías de, de acompañamiento de cada una de las películas para que los, distribuido, los exhibidores de, de los te diferentes territorios puedan pensar en cómo acompañar la película más allá de pensar que solamente se trata de ponerla en una pantalla y darle play, sino también crear conversación, crear discusión, eh, crear incidencia en los diferentes territorios a partir de las películas que exhibimos. Y bueno, a muy a grandes rasgos, esos son los, los, los objetivos de Ambulante y los ejes desde los cuales trabajamos cada año. Y espero haber sido sintética y, y bueno, a, ahorita seguimos platicando. Ay, hola, hola. Sí, eh, pues sí, yo soy, yo soy Pati Godoy y estoy encantada de estar eh, pues charlando, intercambiando ideas esta, esta mañana. Y gracias a todos y a todas quienes nos están acompañando, que no podemos verles, pero, pero bueno. Eh, vemos que aquí hay, hay, hay, hay, hay gente escuchándonos. Eh, bueno, pues a mí en esta ocasión me, me, me vengo en representación, digamos, desde, de, de un equipo, del equipo de, de Curarnos. Eh, Curarnos es una eh, experiencia digital eh, nacida en pandemia, una, una revista cultural para celulares que, que busca hacer eh, en dos sentidos eh, de la palabra eh, curación, o sea, por un lado busca ser prescriptiva eh, a la vez que terapéutica y de ahí el, el nombre de, de curarnos en esos dos sentidos, de curar contenido cultural y de curarnos eh, para acompañarnos y para vivir un poquito mejor eh, la, la pandemia. Por eso nuestro, nuestro lema fundacional, eh, que era también un poco juguetón, ¿no? que decíamos que la cultura eh, nos salva, pero, pero alivia. Y antes de entrar un poquito como en materia eh, de, qué, de qué es eh, curarnos y cómo nació y en qué, y en qué momento nos encontramos, eh, ahora que, que Itzel hablaba de, de lo, lo importante que es que todo proyecto cultural pues, debe partir siempre, de, de la pasión eh, y, de, y del deseo, pues creo que en nuestro caso eh, también eh, eso está muy presente eh, y queríamos, ¿no? Como experimentar. Eh, nuestro proyecto también nace un poco del, del aburrimiento y. Y sobre todo queríamos, que eso es bien importante y que ha atravesado eh, todos estos meses, porque el, el proyecto, como digo, nació en pandemia, así que tiene, tiene muy poco de vida. Eh, queríamos divertirnos y sin eso, si no nos divertíamos, la verdad es que eh, no, no valía la pena. Eh, también eh, Itzel mencionaba otra cosa que me parece bien, bien importante. Ella hablaba de, de ambulante y de cómo también esta voluntad pues, descentralizadora, eh, curarnos, eh, digamos que, que quizá no, no, no cabe exactamente en, en, ese, en, en ese concepto, pero sí el trabajo que yo hago también como, como creadora, como periodista, tiene mucho, persigue muchísimo esa idea. Eh, acabo de terminar eh, la segunda edición de un festival de periodismo que justo lo hacemos desde, desde Hermosillo, desde Sonora, donde a, en este momento me encuentro. Y, y es un festival de periodismo eh, y nuevas narrativas que se llama Contarnos. Eh, como digo, es la segunda vez y este año pues tuvo que ser virtual, pero eh, realmente es un proyecto que, que, que busca también, eh, como sé que hay mucha gente trabajando en este sentido, descentralizar... Eh, y sacar de, de la Ciudad de México eh, la conversación en torno a diversos temas. En mi caso, en el caso de Contarnos, pues es el periodismo y, y bueno, es el diálogo con otras eh, disciplinas, con la literatura, el cine, eh, el, el, el documental, este, la poesía, etc. Pero bueno, volviendo a, a, a, a curarnos, eh, les decía que es, también nos movía muchísimo la, la, la voluntad de experimentar y en ese sentido es, es eso, eh, curarnos es un experimento cultural, un experimento periodístico que creíamos que, que coincidíamos también quienes, quienes hemos llevado adelante este, este proyecto, que no tenía sentido que en el en pleno 2020 siguiéramos pensando el periodismo cultural como hace 30, 20, 40 años, ¿no? Y por eso apostamos por esta forma, eh, quizá que es la más cotidiana, ¿no? Que, que existe hoy en día, que es WhatsApp. Y todo comenzó eh, en una cena, eh, en, en plena pandemia. Yo estaba en Sonora, Vera eh, Ortín, director del Time Magazine en Barcelona, eh, Jorge Carrión, eh, escritor y crítico cultural desde Barcelona, y Omar Rincón, que es profesor y crítico de televisión desde Bogotá. Es decir, los cuatro un día en una conversación eh, por Zoom eh, con nos estamos tomando unos vinos y estábamos conversando de cómo estamos llevando eh, todos estos, eh, el encierro y, y, y bueno, pues nuestros trabajos y nuestros ánimos y se nos ocurrió la idea pues de, de, de crear algo. Eh, de inmediato surgió la idea de que de utilizar pues lo, lo que es en este momento como digo la red social más poderosa que es WhatsApp y que creíamos que no había eh, ninguna publicación cultural que se de, difundiera por ese canal. Sabemos que es un canal de comunicación potentísimo, a través del que pues, comunicamos todo el tiempo con nuestras familias, nuestros amigos, nuestras compañeras y compañeros de trabajo, pero que eh, creíamos que no había un, un contenido cultural, al menos que nosotros supiéramos en español. Y es por eso que, que comenzamos a, a bueno, pusimos, eh, nos pusimos en marcha, pusimos manos a la obra y eh, enseguida se nos ocurrió que la estructura era muy sencilla. Iba a haber un texto, una imagen, un audio y un enlace. Y empezamos a explorar. Es decir, nos dividimos el trabajo. Jorge Carrión eh, curaría el texto, es decir, él decidiría qué texto íbamos a, a, a presentar, íbamos... Eh, en un primer número que íbamos a enviar, en un texto original, pero que no, que no rebasara eh, las 400 palabras, que fuera un texto que se adaptara al, al, al formato de WhatsApp, que, no, eh, que fuera pues, no breve, pero sí no, no demasiado eh, largo. Pero Ortín se encargaría de curar la imagen, él elegiría una imagen poderosa eh, que, que también pudiera tra transmitir algo. ¿no? Omar Rincón. Eh, se encargaría de la, de la pieza de audio y en este caso él pensó en, en ir cada número a, eh, pues compartiendo una historia sonora contada en primera persona por alguien, no mayor a cinco, a cinco minutos. Y en mi, en mi caso a mí me tocaría eh, curar la parte de los enlaces, eh, del de link, de link eh, y eran proyectos... Eh, digitales, interactivos, eh, que, estuviera, que me parecieran interesantes, que estuvieran en la web, pero que no, tenían, que na, que no eran muy conocidos. Y cada quien aportó en, a, en ese primer momento, dijimos, vamos a enviar, vamos a juntar eh, nuestros contactos, eh, los contactos de WhatsApp de nuestros amigos, juntamos en aquel momento unos 2.000 entre los cuatro y comenzamos a hacer el primer envío. Queríamos mantener eh, la misma estética de WhatsApp. Sé que esto es como un poco abstracto, así que me gustaría como compartirles pantalla para que vean exactamente qué era lo que hacíamos. A ver, voy a ser súper breve, no me voy a extender, pero nada más para que, eh, no sé si se ve por ahí, sí, sí, ¿Sí? ok. Ok. Eh, bueno, mandamos una primera imagen, eh, 7 de junio fue el primer envío que hicimos y era una imagen que era como una especie de, de, de portada del, del, de nuestra revista y nos presentábamos, decíamos que, quiénes éramos y qué queríamos. Eh, decíamos, Curarnos es un proyecto cultural de artes, narrativa, narrativas y periodismo que apuesta por la curiosidad, la experimentación y el descubrimiento. Cada semana lleva a tu teléfono un DOC, un jpeg, un no podcast y un link. La cultura nos salva pero alivia. Saludos. Eh, y a, y a continuación empezábamos a hacer el primer envío, que era el punto .doc. En este caso fue un texto maravilloso de, de, la, de la ensayista argentina Graciela Esperanza. Eh, y bueno, aquí se podía como leer, no es muy largo, como les digo. Después venía una imagen, el JPEG, la sección JPEG, con un, una imagen, eh, digamos, poema volcánico, una fotografía documental performática también seguíamos con, con el No Podcast, que así se llamaba la sección, de, de, que así se llama la sección de, de audio, y esta era una historia, ahora no la pondré, pero empezamos a escuchar, Cristian Alarcón, un periodista argentino, eh, eh, potentísimo, increíble, eh, nos contaba algo, lo que él quisiera, y bueno, ahora no les voy a re revelar de qué exactamente. Y luego mi, mi participación, digamos, mi aportación, mi curaduría, era, era esta sección, la de links, y aquí eh, compartíamos una exposición interactiva que se llama Species in Pieces y era, bueno, hablaba de las 30 especies animales más sorprendentes eh, del mundo y es un proyecto hermoso, hermoso. Y nos despedíamos, bye bye, si te interesa curarnos, eh, nos tenías que, que responder si querías seguir recibiendo esto un sí, y sí o un no y así nosotros ya sabríamos si nos dabas permiso de seguirte enviando. El siguiente número, la misma dinámica, volvíamos también con un texto de Jorge Carrión, una otra imagen de Sherry Vilaró, otro, otra historia y otro link. Y así hasta que Facebook, eh, bueno, Whatsapp, que es todo lo mismo ahora, eh, nos, nos cerró la cuenta. Nos cerró la cuenta, eh, obviamente nosotros estábamos haciendo una especie como de trabajo y lo sabíamos, un poco de guerrilla que estábamos como saltándonos las, las reglas de, de, de WhatsApp que no permite enviar demasiados eh, en, pues, eh, mensajes masivos y pues nos identificó como si fuéramos spam, nos cerró, intentamos ponernos en contacto con ellos por diversos medios, no hubo manera y nos cerraron la cuenta empezamos a pensar qué podíamos hacer para continuar con este, con este proyecto. Eh, así, de resumidas cuentas, porque realmente han sido meses de mucho trabajo, eh, empezamos a, bueno, mientras pensábamos qué hacíamos, eh, lanzamos un... ¿Se escucha esto que acabo de poner? Lanzamos un, un tercer número mientras pensábamos qué hacíamos y era como un video, un, un video experimental en el que empezamos, le pedimos a un músico que nos hiciera una canción y bueno, era como una especie de rap y era como una especie de videoclip y ese fue nuestro tercer nuestro tercer envío. Eh, después, eh, y bueno, íbamos explicando a la gente qué pasaba, pero esos dos mil contactos se, se convirtieron en 5000 en muy poquito tiempo. Y eh, esos 5.000, pues es ahí en el momento en el que realmente eh, WhatsApp nos cierra la cuenta y nos quedamos un poco, pues, pensando qué podíamos hacer. Y en ese, en ese proceso estamos, hasta, que, que, hasta hace poco que encontramos una, un aliado tecnológico eh, que está en Barcelona, y que nos está ayudando a encontrar la salida y cómo eh, curarnos puede volver. Eh, brevemente, no, no voy a entrar como en, en, en el detalle, porque quizá no, no tiene mucho sentido, o más adelante, si ustedes quieren, quieren saber el detalle, pero estamos creando un robot que nos pueda eh, ayudar eh, a través de un robot seguir eh, enviando nuestra revista. No voy a extender más, porque... Podría contarles un montón de este proyecto, además nos hemos enfrentado a un montón de cosas, de aprendizajes. Ha sido un trabajo maravilloso, hermoso, de colaboración con cinco personas, todas aportando ideas todo el tiempo. Eh, hemos aprendido muchísimo, hemos entendido también eh, más o menos cómo funciona el algoritmo de WhatsApp, eh, que, cómo lee las cosas WhatsApp pero también cómo regula WhatsApp los contenidos. Entonces, bueno, ahí es, es un tema también profundo, largo, pero yo creo que me, me quedo hasta aquí y, y ahora continuamos. Mario. Muchas gracias, Pati. Eh, aparezco otra vez por aquí. Eh, antes de continuar, decirles que me había olvidado de, de insistir en que pueden estar lanzando sus preguntas por el chat y nosotros nos encargaremos de, de recogerlas aquí para... ...para destinar un espacio al final de la charla para, para compartirlas con, con los panelistas. Eh, bueno, creo que es, es muy interesante el retrato que se hace de, de, como de este tránsito que describíamos al inicio. Desde trayectorias, sectores y maneras de hacer muy distintas, pero que más o menos van confluyendo en algo. Eh, me interesa mucho, por ejemplo, la idea de la prescripción que mencionaba Patti, que de alguna manera cruza todo... Y un poco esta idea de que hay aquí lo que mencionabas de la guerrilla, que se conecta con lo que decía Nicolás al inicio, ¿no? Como esto de, de utilizar lo que tienes, ¿no? Eh, y bueno, me, me, me quedo igual con esto de esta pregunta que, que lanzabas de en pleno 2020, ¿no? Se preguntaban si, seguir, si, si era, era necesario seguir haciendo las cosas como se hacían hace 10 o 20 años, ¿no? Que yo creo que de alguna manera también cruza un poco a los tres proyectos en relación a lo que planteábamos al inicio. Eh, y esto me lleva a, a introducir este segundo bloque, que en las conversaciones previas que teníamos, identificábamos que, que si bien es cierto que hay como esta aceleración de la que hablábamos en el inicio, de en el enunciado de partida del, del, de la mesa, que se ha producido en este momento, ese cambio, esa transición hacia las pantallas ya se estaba dando antes, y en eso identificábamos una suerte como de tensión, le llamábamos, ¿no? Que de alguna manera podía definir toda la época, que es una tensión entre el cambio cultural de algo que ya estaba ocurriendo antes y de esta transformación digital que de alguna manera eh, hemos vivido más directamente todos eh, en este momento, ¿no? E incluso creo que aquí podría, eh, siguiendo incluso la historia de Ambulante, que era algo que él comentaba por el chat a HL ahora, hasta llegar a, a, la, a las maneras que han encontrado para adaptarse a esta situación con, con un ambulante en casa, ¿no? Entonces, digamos que este bloque y, y, eh, sería más, más destinado a esta tensión entre lo que ya había antes, ese cambio cultural, esa transformación digital, pensando un poco en que puedan comentar desde sus experiencias o sus disciplinas cómo gestionan esta tensión, cómo se sitúan alrededor de ella... Cómo han soltado, sorteado ciertos obstáculos para gestionar ese tránsito, para situarse un poco como en estos modelos nuevos de relación. Pensando justo en que entre los tres hacen como un mapa raro, pero muy particular de, de ese tránsito. Entonces, sigamos un poco con el orden este e insistir a la gente en que lance preguntas por el chat. Y bueno, por aquí, por aquí sigo. Desaparezco, pero estoy aquí, ¿eh? Bueno, eh, sí, buenísimo escuchar eh, la, las diversas experiencias. A mí me parece que, que, que en relación... Digo, hay hay muchas, muchos puntos en paralelo y creo que eso también... O muchas cosas pasando en paralelo y creo que esa es la complejidad también, este contexto. Para mí hay una, una separación que para nosotros entenderlo eh, fue medio clave en relación de la manera de actuar que este año, o sea, estamos viviendo una pandemia global y que eso genera una crisis eh, social, eh, económica y sanitaria. Entonces, eh, y que una, una posibilidad para transitar y para buscar eh, eh, alternativas a los, que unos, a los que muchos estamos haciendo en lo cultural, es el territorio digital, que es muy distinto de pensarlo como uno, una oportunidad, ya que hay muchas más gente mirando pantallas que antes. Porque, eh, ¿Por qué? Por un montón de cuestiones, pero por, sobre todo por las sensibilidades y de cómo nosotros estamos ante la situación de la pantalla. Digo, hoy eh, se, nos, se, nos, se nos impuso básicamente eh, sociabilizar o, o trabajar o, no sé, desarrollarnos alrededor de una pantalla, que por más que antes quizás lo hiciéramos, no, más menor porcentaje. Entonces eso para mí es interesante porque eh, nosotros, y es un debate que tuvimos con muchos colegas en relación a esto, no de, de, de la crisis eh, y la oportunidad, digamos, y, y que para mí de entenderlo como una crisis hace que lo afrontemos de un lugar distinto, y también ahí aparece un punto que para nosotros es fundamental, fundamental, que es el tema de la asociatividad. De una crisis salimos juntos, trabajando de manera colectiva, colaborativa, con las personas que tenemos al lado, entendiendo sus problemas, entendiendo las dinámicas y pensando cómo se puede construir. Eh, en una oportunidad, digamos, estábamos buscando nosotros el huequito en el que nosotros nos podamos salvar. Me parece que, que, que eso es interesante. Y después este otro concepto que, que, que mencionaba ahí y, y, y que ahí Mario también traía, de, que a mí me parece hiper importante y que también a mí me ayudó mucho una reflexión que después ahora eh, puedo compartir el, el link de un colega colombiano que se llama Martín Giraldo, que es que eh, entender justamente esto, digamos, de que muchas, muchas veces escuchamos la palabra de transformación y la transformación digital, y este año más que nunca. Y la transformación digital fue hace 10 años, hace 15 años, digamos, ya lo vivimos. Hoy estamos viviendo el cambio cultural que, que, que, que tiene eso, que quizás habíamos adoptado en un porcentaje o no y que hoy lo llevamos a tope. Entonces, ¿qué eh, ¿Qué pasa? Estas dos cuestiones para mí son las que hacen que después nosotros tomemos decisiones en consecuencia al contexto de una manera mucho más adecuada a eh, decir, bueno, es muy distinto, es decir, eh, eh, hay, esto es una oportunidad y la oportunidad de la transformación digital a entender que estamos viviendo un cambio cultural en un contexto de crisis. Entonces, eh, a partir de ahí, digo, en, en el clic a nosotros, digo, como en do, dos líneas, digo, por un lado, los proyectos que forman parte de, de, de, de 422 Hz y de Concepto Cero, lo que nosotros abocamos es pensar un, un plan específico para cada proyecto, entendiendo qué potencial tenía más allá de, eh, del show en vivo, que eso ahora no iba a estar. O sea, entendiendo que hay cosas que no iban a poder estar. Entonces, ¿qué ¿Qué más? herramientas tenían para trabajar alrededor de eso y digamos aparece algo que creo que quizás en el, en el próximo espacio vuelva a aparecer y que está muy ligado a lo que comentaba patty de entender que un target que le interesaba a esa revista que es el concepto de comunidad digo de, de, del consumo de, de, de, de nichos y es que es decir en la música pasa algo muy con, con, constante que, que creo que pasa más que en, que en otras industrias culturales, de creer que un artista le habla a todo el mundo por esta cuestión de la cultura mainstream que nos atravesó y de los artistas masivos. Y en este contexto creo que un montón de proyectos, en particular los que nosotros trabajamos, nos ayuda a focalizar, a decir, ¿quiénes son las 50 personas que están del otro lado que estarían dispuestos a hacer quizás un pequeño pago por una acción concreta? Entonces, eh, decir, bueno, ¿quién... Digo, Proyecto Gómez Casa es un ejemplo, yo también ahora puedo pasar el link, que armó su club de suscriptores, digo que tampoco es una idea original, las tecnologías no son nuevas, de hecho, eh, el, el, el, el foco de su comunidad justamente también está en un grupo de WhatsApp, o sea que, que, que digo, ni siquiera usa un Patreon o, o un Discord como tecnología mucho más vinculada a la comunidad, sino que también el WhatsApp como entender que su target se manejaba ahí. Eh, y darles contenidos que, que les interesa, entender quién es la audiencia, digo quién está del otro lado, son estudiantes de arte, son músicos, eh, es gente que le interesa eh, la música experimental, la alternativa, decir, bueno, qué contenido vos, el artista, puede generar que le interese e interpele a este público, en un contexto en el que no va a haber shows en vivo. Entonces, digo, de, eso fue un proceso interesante, digo, también ahí, y, y recomiendo también... Eh, mi, mi, mi socio digamos que es Diogno Lovitz eh, eh, que también lleva, lleva adelante un proyecto de Jean Laelio Valdez que justo yo tengo una remera este, una orquesta de cumbia en la que son 15 personas y un equipo de 23 personas trabajando, es una cooperativa, y hicieron un año ejemplar en relación de las acciones, que explotaron el merchandising, explotaron la posibilidad de hacer distintas acciones en lo digital, digo, generaron un montón de acciones para, para mantener ese grupo de trabajo de 23 personas, es un montón. Este, pero bueno, lo mismo también, si, si entran en las redes de Concepto Cero, pueden ver esto que les cuento de Proyecto Gómez Casa o mismo Dura Tierra o Molina. En paralelo, este, nosotros como acciones como de la industria veníamos trabajando también en, en bastantes procesos de asesoramiento y entendíamos justamente que había que hacer un, un, un pre y acompañar y decir... Y, decir preparar es, es raro porque nosotros creemos que construimos un poco conjunto con el proyecto pero sí decir le tenemos que hablar a los proyectos que, que quieren estar cerca nuestro de los temas que hoy creemos que tienen que entender este, y un poco lo que lo que armamos fue futurex eh, que que tuvo este año están siendo vamos por el estamos atravesando el tercer módulo y termina en diciembre, este año van a ser cuatro, pero estamos preparando el año que viene, en relación de hablar sobre contenidos, asociatividad, ética y datos. Entendiendo estos cuatro ejes como centrales para pensar y para prepararnos para lo que se viene, digamos que también va a ser algo que es distinto a lo que venía haciendo. O sea, entonces, eh, digo... Y, y, y que también necesita, necesitamos como un know-how específico, que creo que algo que también eh, nos deja como, como en claro esta transformación digital que estamos viviendo, es que siempre hace falta un know-how específico nuevo. Entonces decir, bueno, pero es muy difícil a veces para un proyecto que está ocupándose de generar un contenido, entender cuál es ese know-how específico. Y nuestra idea de Futurex es poder aportar digamos a, a, a esos actores de la cadena, decir, mirá, lo que hoy es importante que ustedes hagan es esta lectura. digamos Para ir pudiendo atravesar los distintos procesos que enfrenta un proyecto en la música que tiene eh, muchas complejidades. Ahí hay una pregunta que es cómo conocer tu audiencia, y creo que la podemos ver eh, eh, ahí un poquito más, quizás en la, en la tercera pregunta que también me interesa este, abordar un poco más lo de comunidades y no quiero ahí robar eh, mucho tiempo. Pero bueno, este en resumen es un poco la idea de, de, de, también de que nosotros nos llevó a afrontar eh, el desafío de este año hoy. O sea, y, y, y la verdad es que fue, fue, fue, fue un desafío, pero, pero entendemos que pudimos generar como, o fortalecer mucho nuestra red de, de alianzas y eso también fue fundamental para, para poder... Eh, subsistir y también para poder pensarnos ahora o proyectarnos. Fascinante todo, todo este mundo de la música en el cual nos, nos sumerges, Nicolás. Me quedo así encantada. De, ya quiero conocer todos los proyectos que mencionaste. Ojalá nos compartas ahí los links o los rastreo ahorita desde si están en el chat, porque me, me interesan todos. Y bueno, algo que me recordó Mario y no sé, me, me quedé un poco en el pasado, en mi presentación de hace un momento, porque creo que no les hablé de Ambulante en Casa, o sea, les hablé un poco más acerca de este trabajo que, que desde la organización hemos desarrollado a lo largo de 15 años y justo este 2020 era el 15 aniversario de Ambulante y habíamos preparado un programa muy especial, ¿no? De... de eh, de conmemoración, de festejo, este, teníamos un programa así como de... En, en México y creo que otros países latinoamericanos, los 15 años son un evento social, ¿no? Como este, donde se ponen manteles largos y hay como toda una ceremonia, un ritual social. Entonces, bueno, digamos, era simbólicamente interesante. Y lo que nos pasó es que después de un año de trabajo para, para desarrollar la gira de este año, a dos semanas de inaugurar en Querétaro, Así ya, con los programas impresos, este, todo hecho, eh, sa, explota la pandemia en el mundo. Entonces, nos, nos toca un proceso de transición así in situ, en calor. Este, nosotros inaugurábamos el, 9, el 19 de marzo y a dos semanas antes de que el gobierno mexicano tomara una decisión que haga oficial eh, la cancelación de las actividades públicas, etcétera. De hecho, se estaba realizando todavía algunos festivales, estaban en marcha y estaban un poco como también en esa conversa de cómo hacerlo, pero no cancelarlo. Eh, bueno, pues Ambulante toma la decisión muy valiente, considero yo, y un poco complicada, este, de cancelar, ¿no? De cancelar el festival que ya estaba todo agendado. Entonces, pues lo que lo que pasó fue uno, en ese momento, si recuerdan, no se pensaba esto en una transición tan larga, o sea, un, un evento que iba a trastocar completamente eh, pues, la práctica y el imaginario de, de, de la cotidianidad de todo el mundo, ¿no? Se pensaba en una cuarentena, en un periodo como transitorio. Y aún así, para nosotros era importante, pues teníamos como todo pactado, eh, pues como responder pronto, y lo que hicimos es en un mes mudar el festival para hacer que generalmente se desarrollaba presencial, mudarnos a un festival virtual partiendo de cero. De cero porque no teníamos una plataforma, no, te, o sea, volvimos a pactar, volvimos a construir el programa. El programa para la gira consta de un número muy grande de películas y e hicimos una programación en la cual solo formaron parte 67 películas entre cortos y largos, algunos programas fueron de cortos y por eso este número es, son, es tan alto de 67, pero en realidad era un, un festival a desarrollarse virtualmente a lo largo de un mes. Entonces, bueno, pues desde aprender y desarrollar una plataforma este, de visionado, un programa y una serie de actividades. Para esto tomamos algunas decisiones clave. Eh, uno es cómo lograr seguir en la búsqueda de, de nuestro objetivo de entender el cine como un espacio de, de construcción de comunidad, de esfera pública, pero ahora desde el hogar. El principio, si bien recordamos todos, ya parece que pasó mucho tiempo, pero había mucha confusión. La gente de pronto estaba, o sea, se, se hacían un poco como las bromas de que la gente no se quitaba la pijama en todo el día. El día estaba como muy complicado, no había orden, este, había mucho estrés, mucho aburrimiento. O sea, era, fue un periodo muy complejo. Creo que hemos pasado esa primera noche oscura colectiva, pero bueno, sí, era un momento muy complicado. Se hablaba de la importancia de retomar una estructura cotidiana. Y entonces nosotros estábamos un poco respondiendo a esa, pues como incidencia de toda esta conversación. Y, y bueno, tomamos algunas decisiones clave. Una de ellas es la que, a diferencia de nuestro festival, que es muy complejo en términos de contenidos, de actividades, y hay como se comunica incluso de una manera este, compleja, hacerlo simple no un día cada día una película fue fue la resolución a la que llegamos y todas las películas iban a estar acompañadas de una actividad colectiva en vivo no entonces 20, durante 24 horas liberábamos una película o un programa de cortos en, en algunos casos eh, que iba a estar disponible de manera gratuita para todo el país eh, a través de nuestra plataforma y esa misma película, ese mismo programa, lo conversaríamos cada día a las 7 de la noche a través de un panel, le llamamos nosotros conversatorio, un conversatorio que pudiera expandir la, eh, como el diálogo a través de esa, de, de esa película. Y para esto pues tuve, teníamos como una serie de invitados eh, que pudieran ser los mismos directores, productores o especialistas, activistas, etcétera, dependiendo el tema. profesionalización. Compactamos eh, cuatro encuentros temáticos para pensar el cine y la cultura audiovisual en este momento de crisis. Como decía Nicolás, nosotros en realidad sí que trabajábamos mucho desde un enfoque de la cultura digital, pero más como una herramienta de divulgación, de promoción, eh, de, como de... De, de construcción de diálogo, pero para después ser transformada en, en actividades presenciales. Lo que nos vimos en la necesidad de hacer, y eso ha sido muy complejo para nosotros que tenemos como una eh, vocación de construcción de público, de, de construcción de comunidad y de encuentro, es encontrar el paralelismo de esas posibilidades, pero en este tipo de plataformas y de... Y de pues de encuentros a distancia, ¿no? Entonces, bueno, eh, para nosotros uno de los, de los retos era cómo comunicar esto al público como, um, a través de, de, de un formato de comunicación como muy sencillo muy, y muy estable, ¿no? En ese sentido, las redes sociales nos permitieron pues uno, llegar a un público mucho más grande del que recurremos de manera presencial a través del festival y por otro lado también expandir, digamos, utilizar los medios de comunicación y las redes sociales también para, para expandir la experiencia alrededor de cada una de estas películas a través de entrevistas con, y otro tipo de contenidos, ¿no? Que, que no necesariamente iban a estar eh, en... en digamos, contenidos en el, en, la, en el programa diario. Y bueno, este, nuestra manera de hacer pública nuestros programas fue a través, simultáneamente, de nuestra plataforma virtual, que era una especie de, pues, de, de catálogo, video on demand, en donde tú podías registrarte y a través del registro tener acceso a nuestros contenidos diarios. Desgraciadamente, y esto es algo que, que también es como interesante en términos de mudarse de un formato a otro, en el cine, las películas, en los, eh, más cuando son nuevas, cuando son estrenos, las plataformas digitales les resultan muy difíciles de ser aceptadas, porque, digamos, en el imaginario de la industria fílmica, lo primero es estreno en festivales, después en salas de cine, y ya las plataformas digitales, la televisión, eso llega al final. O sea, no puedes empezar desde la plataforma digital porque no tienes control de público y se da una serie de dificultades que además te cierran la puerta de las otras posibilidades. ¿no? Ahorita Netflix, que tiene también una creación de contenidos, ha puesto en discusión un poco esta conversación sobre... ¿por qué no estrenar en plataformas en vez de estrenar en salas, y, y etcétera? ¿no? Que fue un poco lo que pasó en México con la, la película de Alfonso Cuarón de Roma, que estrenó en, en, no en salas, sino en plataformas, etcétera. Entonces, bueno, para, para los festivales es algo con lo que nos complejiza un poco la situación, que tiene que ver con que las películas nuevas pues no nos las querían dejar para que las estrenemos en, en nuestro festival, que era en línea. ¿no? Sin embargo, algunas películas que sí se arriesgaron, y otras, lo que nos hacían es que nos ponían um, como un tope. Eh, los, los, digamos, solo teníamos permiso en algunos casos de mil pases, que significaba las mil primeras personas que se hayan registrado para ese evento podían ver la película y, de, y después de eso ya no la podían ver, ¿no? Era un poco como control de sala, eh, que fue muy, fue muy emocionante descubrir que algunas películas a las... Po pocas horas de, de lanzar el registro, ya estaban saturadas, o sea, ya habíamos alcanzado los mil pases, cosa que no es tan común cuando haces una función en sala. Algunas películas no nos pusieron ese límite, tenemos el tope máximo de visionado por día de ocho mil personas que vieron una sola película en un día, cosa que es así extremadamente fascinante. Algunos nos pusieron fueron flexibles, fueron, dijeron, bueno, ya se llenaron las, los mil, les damos otros mil, algunos no nos pusieron restricción, entonces, bueno, esa fue una también de las complejidades de hacer esta mudanza de un formato a otro, ¿no? Este, les puedo contar que, eh, bueno, de estas 67 películas, de 11 eran estrenos mundiales, eh, y tuvimos una asistencia promedio, digamos, hay un reporte de números que son como muy interesantes de entender justo en esta, este tránsito de un modelo de pensamiento, de acción a otro en, en el mundo del cine. Pero bueno, tuvimos 102 mil, más de 102 mil reproducciones de películas en un mes. Entonces es un número súper interesante que nos lanza nuevas preguntas, ¿no? O sea, un poco como... Claro, entendemos que esto sucedió a partir, también hemos hecho como encuestas de nuestros usuarios, entonces tenemos mucha información que estamos en este momento intentando procesar. Eh, pero definitivamente pues nos pone en un escenario complicado de ventajas y desventajas de una cosa y de otra. Igual que, sé, creo que esto es parte de, de la conversación del tercer bloque, pero digamos, estos 102.000, más de 102.000 mil personas también marcan una abundancia de cantidad de públicos, pero también, por otro lado, una restricción en tipos de públicos. ¿Por qué? Porque hay una brecha definitivamente en este país, ¿no? Una brecha digital, eh, es muy exigente, la verdad, un visionado eh, a través de una plataforma digital, te implica un, la necesidad de un tipo de equipo técnico, de un lenguaje, de un, de un entendimiento y obviamente dejamos, perdimos y eso lo podemos constar en nuestras encuestas, perdimos al público como más mayor, ¿no? O sea, como los de la tercera edad, que era un público ambulante, pues lo perdimos, este, pero al mismo tiempo nos permitió llegar a más lugares. Entonces, digamos, estamos un poco en ese proceso de entender qué pasa en este fenómeno de la mudanza a lo digital, qué nos da, qué nos quita. Por otro lado, algo que también es complejo es que ha habido una, una como, pues como exceso de, de opciones en línea que bueno, plantea como otro tipo de problemáticas. Este, pero lo que es un hecho es que… o, o los encuentros, ¿no? ¿Cómo, en, ¿Cómo entender el encuentro? ¿Cómo entender la, la interacción, la conversación? Eh, pues esto, como, como la construcción de una esfera pública activa y en, en diálogo, si está cada uno de nosotros atomizado en nuestra computadora, ¿no? Entonces, son, creo que pues nos plantea eh, pues nuevos retos, nuevas preguntas que van mucho más allá de hacer uso de, las, de la disposición de las nuevas posibilidades digitales, porque lo que es, es también un hecho es que ha habido un boom de, de riqueza de herramientas, sino cómo vamos más allá de las herramientas y cómo eh, ponemos como los nuestros objetivos muy muy claros y, este, y caminamos un poco hacia hacia eso, hacia eso ¿no? Eh, bueno, creo que por ahora puedo, puedo cerrar ahí y seguimos conversando un poco sobre los retos en el siguiente blog. Eh, pues paradójicamente para, para, para el equipo de, de curarnos, la pandemia pues, fue una, o sea, se convirtió en una oportunidad porque eh, fue justo que nos dimos cuenta que, que necesitábamos eh, ahora más que nunca en la cultura, no necesitábamos buen periodismo, periodismo cultural, porque... Creemos que la cultura, el periodismo, el periodismo bien hecho, por supuesto, eh, pues es, es una manera eh, pues para narrarnos, es una manera para encontrarnos. ¿no? Entonces, eh, partiendo, digamos, de esa idea, pues eh, nace, es como nace, como nace curarnos. Eh, preguntaban también por las audiencias y cómo se sabe, no en nuestro caso, realmente no. no no, no teníamos en mente a una audiencia o a un nicho concreto de, de personas. Realmente empezó como tal como se los contaba, o sea de uniendo en una lista eh, a, a, a nuestros amigos. Entonces, lo que sí nos demostró mmm, todo este proceso es que hay un espacio, o sea, había una necesidad, había un nicho, había gente que eh, realmente eh, pues estaba como ávida, ¿no? de, de, de recibir este este contenido, eh, nos dimos cuenta obviamente que el contenido que estábamos que estábamos compartiendo, pues eh, era un contenido súper bien recibido, además que intentábamos que fuera un contenido eh, que no que no está en, en normalmente en las secciones culturales de los de los periódicos, ¿no? O que no está o de los medios de comunicación digitales incluso. Entonces, sabemos que, que las secciones culturales de los medios de comunicación muchas veces se convierten solo en escaparates de la industria. Y en este caso es cierto que eh, el contenido tiene mucho que ver con nuestros propios mmm, gustos, deseos, eh, con nuestros propios también círculos, en muchos casos de amistades y de gente a la que admiramos o de gente que nos gusta cómo hace las cosas. Y, y ahí pues eh, vuelvo un poco al, al, a esta idea de la prescripción no eh, que es fundamental en, en, en curarnos eh, creemos que estamos viviendo eh, un boom de muchas cosas pero también una saturación de, de producción cultural y, y que en este eh, en este momento la prescripción humana no es más importante que nunca porque eh, creemos que además tenemos que aprovechar al máximo este momento donde todavía los algoritmos no pueden recomendar lo que realmente deseas y necesitas ¿no? y los equipos eh, curatoriales humanos hechos por, por personas todavía tienen muchísimo muchísimo sentido no eh, guiar a, a los lecto hacia territorios interesantes eh, que les den eh, placer, que nos hagan soñar, que nos hagan imaginar también eh, cosas, pues eh, ahí, ahí, ahí queríamos estar, ¿no? Eh, digamos, compartiendo, compartiendo cosas que, que consideramos para nosotros que son, que son interesantes. Eh, me gustaría, bueno, no sé si puedo eso compartirlo porque quería, quería ¿puedo, Mario? compartir un pequeño video dale dale dale compártelo sí. pues ya que no ya que no porque quiero, quiero también que, que no sé si dale, va a ve bien entonces rápido porque vamos un poco justos okay. de tiempo pero como ya lo muy que bien, han ese... hablado todos va encaminando muy bien el último bloque eh, eh, creo que todos están de acuerdo no en que Dale, sí, sí. si lo tienes ahí, tíralo de una. A ver, a ver, a ver. Espere, porque esto de. A ver, ahí estoy compartiendo pantalla. Ahí sí. ah, Ahora. Ya no. <tose> Veía muy poco, pero bueno. No se oía. Veía muy poco, pero explícanos rápido y. Oh, qué lástima. A ver, igual, bueno, ya me iba a tenía los audífonos puestos. <risa> claro. pero... Bueno, cosas del. Del sí. directo, ¿no, Mario? <risa> perdón, perdón. Bueno, lo que vieron es un manifiesto, fue el, el, el número cuatro, el último número que enviamos, y, y era eh, que resumía eh, en pocas palabras: todos aparecíamos, los cuatro integrantes de Curarnos, eh, pues diciendo algunas frases eh, que digamos no, que son. Es vanguardista del manifiesto y del rollo dada de y de una idea de periodismo desde allí también, ¿no? Sí, y además que, era un, que, que, que, es, que, que intentamos ser un periodismo bailable, gozable, eh, musical también, porque tenemos idea de seguir como explorando también ese territorio de, de, de mezclar el periodismo, lo, la cultura con la música. Y esto era como un manifiesto también musical, performativo, en el que aparecíamos nuestras, nuestras voces diciendo no queremos tus datos, queremos tu, tu cerebro, ¿no? Entonces, no queremos eh, tu información, queremos tu atención, queremos tu, tu, tu, tus ideas, ¿no? Entonces, eh, y, y eso es, es curarnos, realmente también, oh, y nada más con esto acabo, eh, nuestro interés en, en apropiarnos de un, de una plataforma como es de una red como es whatsapp y lo interesante para nosotros era cambiar el uso a esa, a esa plataforma eh, forzar de alguna manera como los límites de, de, de whatsapp y eh, pues aprovechar ese ese territorio para bueno pues para para hacer lo que nosotros queramos y estamos intentando eh, regresar, regresar, eh, igual de alguna forma con, eh, con sus propias reglas, pero hemos entendido un poco su, como el mecanismo y, y, y por eso eh, hablo como de, de que curarnos es también como una acción punky y, y un poco guerrillera, pero, pero ahí estamos yeah, y, y volveremos. Veía, si quieres más adelante lo cuento, eh, que alguien preguntaba cómo, cómo pueden eh, pues, suscribirse o... o, o o recibir la revista, ahora les cuento un poquito más. Vale, eh, recupero, o sea, de hecho me sirve muy bien esto que estabas, que estabas comentando, ya como decía antes de que lanzaras el vídeo, creo que todos más o menos van enfilándose a esta parte un poco más crítica, digamos, del, del, de abordar el tema en general, pero me surgieron por ahí muchas cuestiones eh, que creo que nos, que nos llevan directamente a eso. Yo creo que una de las palabras sería adaptación, ¿no? Hablaban también de oportunidad, de cambio una cuestión de tiempo también que tenía que ver con el bloque anterior, de, de en qué momento lo estábamos viviendo. Y Itzel hablaba de que habíamos pasado ya la, la primera noche oscura. Yo creo que incluso ya pasamos la semana trágica y no sabemos en dónde estamos, pero, pero creo que, que es muy interesante y nos, y, y nos acercábamos a ustedes también por eso, porque por esta cuestión como de, de sí pararse a reflexionar, pero también de, de, de, de, de seguir en marcha, ¿no? Y la, y la experiencia de Itzel era muy, eh, lo que contaba era muy... Muy elocuente y también un poco deprimente de decir mierda, o sea, lo tengo montado y ahora necesito buscarme la vida para adaptarme justamente. Incluso pensando en estos cruces de formatos y de disciplinas, no que también ambulante por lo que veía, eh, justamente se abrió, la circunstancia le hizo abrirse a... a, a de repente tener eh, músicos tocando en directo en el marco de proyectar una película y cosas como estas, ¿no? Pero bueno, creo que flota por ahí la idea de adaptación, la idea de pensar en la tecnología como una herramienta, pero también esta cuestión que tú decías de no queremos tus datos, ¿no? Queremos tu cerebro. ¿En dónde está por ahí como la, es, esa visión crítica, esos nuevos retos, esas nuevas preguntas? Entonces, cuando hablábamos previamente sobre cómo configurar la mesa, surgía esto, ¿no? Está bien, parece que... Que si hablamos de este tránsito, todo es entusiasmo y oportunidad, pero también hay un espacio para, para, para pensar críticamente en, en, en qué es esto que está ocurriendo. ¿no? En, eh, me gustaba mucho la palabra resquebrajamientos, que también utilizaba Itzel, ¿no? en estos peligros, en estas alertas. En estas otras cosas que también están ahí, ¿no? En la sobreabundancia, la saturación de la oferta de la que ya hablaban, el tema de la burbuja de contenidos que se habla mucho, el tema de la gestión de los datos, la sostenibilidad de un sistema económico de márgenes muy estrechos en un escenario de mucha competencia, ¿no? entonces Digamos que para completar un poco el retrato, este rapidísimo que hemos intentado hacer de la situación, ¿cómo podríamos justo también elaborar una, una visión crítica de este tránsito, ¿no? A partir de sus experiencias, de esos obstáculos que ya contaban, incluso se une con unas preguntas que ya empiezan a lanzar que tienen que ver justo con, con la adaptación, con, con, con esta cosa punk, incluso, que es una de, de sus. De una, una de las opciones, ¿no? Pero eh, podríamos más o menos. Eh, Tratar de cerrar un poco con esta idea más, más crítica de la situación. Nicolás, comienzas tú, igual seguimos el mismo orden. Bien, bien, bien. Eh, sí, bueno, creo que. que eh, esto que decías de, de que estamos en un contexto de incertidumbre es bastante, bastante claro. A mí me parece que hay dos cosas que, que vos decías que, que son esta cuestión de la adaptación y el dinamismo, porque es eso. Una cosa es me adapto, pero lo hago rápido y entiendo que eso después va a volver a cambiar. Eh, creo que también es parte de, de, de, de esta transformación digital que atravesamos y, y creo que ahora lo vemos muy acelerado y que también sabemos que va a volver a pasar porque estamos, por lo menos en la, bueno, en realidad en todo el mundo, en el medio de una ola que no sabemos cuándo baja, cuándo vuelve, y, y posiblemente cualquier proyección que nosotros hoy hagamos este, a un año, por más que digamos, bueno, vamos a tener una vacuna o vamos a tener no sé qué, tío, no, no, nos, no nos exime de que haya o alguna otra eventualidad que plantee otro tipo de, de, de cambio o otro tipo de transformación y que nos, nos genere otra adaptación. Entonces a mí me parece que, que, que ahí esta cuestión de... de de que a la hora de enfrentar o de afrontar un proyecto, eh, en la música seguro, y, y creo que en, que en lo cultural en general, la adaptación y, y la, el dinamismo tiene que ser también eh, una condición casi, casi básica. Este, obviamente, no es que las cosas van a cambiar mañana, pero sí como saber que en el medio pueden suceder distintas distintas cuestiones. Después en relación a, a, a bueno, a, al momento a mí me parece que, que, que es hiper, hiper complejo, me parece que algo que, que, que mencionaba Excel con respecto a las audiencias este, es, algo, es, es algo esencial, eh, y sobre todo más allá de, de, de, de ahí con dos segmentos, digo, por un lado es eso, las personas que no son ni nativas digitales, ni que tienen este, como una cuestión de, de, de eh, insertadas en su vida eh, las pantallas. O sea, bueno, pese que muchas se adaptaron, mi abuela se hizo en Facebook durante la pandemia, por ejemplo, con 83 años. Pero, pero después, o sea, eh, la brecha digital que, que plantea la, la desigualdad económica este, en el que. En el que Obviamente que un concierto en la calle, digamos, sobre todo, bueno, cuando eh, tenemos la posibilidad de, de tener cultura en eh, pública o abierta, este, un concierto en la calle, o mismo en, en, un, en un venue, pero quizás por, por una entrada como accesible, este, es, es, es como abierto a un segmento que quizás no tiene la capacidad o no está insertado digitalmente. Y ahí también me parece que es también una responsabilidad entender, entender esto y decir, bueno, obviamente que puede que nuestro segmento no, no le hable porque le hable a otro este tipo de clases, pero realmente hay mucha gente que está quedando afuera y que, y que, y que también, o sea, y, y, y, y, y que por otro lado eh, hay una sobreoferta de, de, de contenido en, en la música se ve muy muy... muy concreto porque son canciones y este año, este, obviamente que los números los voy a tener a fin de año y del segmento que nosotros trabajamos de la distribución digital de música desde una distribuidora en Argentina, eh, podemos decir que aumentó un 300% eh, la cantidad de lanzamientos de, de, de música y no aumentó un 300% la audiencia. De hecho, el consumo, digamos, de, de, de música se dispersó, digo, cambió el consumo, digo, bajó, bajaron unos géneros, subieron otros, digo, como, como cambió, pero, pero se lanzó un 300% más de música por, sobre una audiencia que, que seguramente creció porque más gente se pagó la cuenta de Spotify, porque, digamos, ¿no pero capaz creció un 15%, un 10%. Entonces... Digo, es donde vuelve, o sea, sí o sí, eh, eh, eh, hacerse casi obligatorio entender muy bien al, al segmento de público al que hablamos, y ahí alguien preguntaba cómo conocer eh, eh, la audiencia. Digo, y ahí vuelvo a decir, bueno, eh, los datos sí se vuelven una herramienta para conocer la audiencia. Es decir Y también esta cosa de, de, de, de quién es empezar a ver y hacer lecturas desde el lugar más humano de quién está del otro lado, que, que que le gusta, que no le gusta, y, y conocer la audiencia me parece que hoy nos da un, un valor diferencial para, para que, que el proyecto tenga un diálogo y genere una conversación, que creo que hoy también para cualquier proyecto que, que trabaje en la cultura se vuelve fundamental eh, generar conversaciones, y, el, y, y esas conversaciones no tienen que estar ligadas a esto, a la cultura de, de, de, de esto es lo que, lo que dicen los yankees, que es como, eh, no sé si es vanity y metrics, pero como las métricas de vanidad, ¿entendés? de tener eh, más likes o, o más followers, sino es como que nosotros interpelemos y que dos personas contesten, eso es tener como un diálogo, eh, o, o una al menos, y eso es, es para mí interpelar, y ahí está el éxito de un proyecto cuando genera una, una conversación. Y el éxito, el éxito de una comunicación, más de, de un proyecto. Y, y si genera una comunicación con alguien que, que además le va a compartir eso a otra persona que, que está en el mismo, el, el mismo segmento, está, se vuelve muy potente. Entonces creo, que, eh, creo que, que, que para lo que venga se vuelve muy fundamental pensar eh, y tener muy en claro lo. lo el, el, el, a quien le, le quiero quiero interpelar porque porque en esta sobresaturación de contenidos este, no va a pasar por sí solo y, y es eso y competimos con cada vez más contenidos y y bueno, y nada, y me parece que, que, que, que la inteligencia y, y cómo esto, bueno, de esto, a ver, las tecnologías hoy se pueden usar como para, como de, históricamente, ayer teníamos una charla con, con, con un filósofo eh, y que decía, bueno, una piedra, acá como hablamos de los barra brava, no de los... los, los en la cancha, es decir, si ¿se puede usar para tirar a un jugador de fútbol o se puede usar para este, él decía, Romeo y Julieta tirando la piedra al balcón Romeo tirando la piedra a Julieta por el balcón ¿no? como la tecnología históricamente digo, desde una piedra como un objeto tecnológico, se puede utilizar para, para algo bueno o para, para algo malo este, ahí queda en nosotros, pero digo, vivimos en un contexto tecnológico no solo por las pantallas sino por todo lo que nos rodea eh, entonces, me parece que, que, que este contexto tecnológico digital de pantallas, tenemos, y, y de datos, que convivimos ahora cada vez más con datos, bueno, tenemos que pensar un, un, un uso de los datos, y tenemos que también sumarle valores éticos a los datos, digo, a la hora también de, de, de compartirlos, de reclamarlos, de utilizarlos, digo, de, de todos los lugares, me parece que ahí también se, se vuelve cada vez más, más fundamental eh, eso, pero bueno, creo que abre como también otro espacio de discusión eh, y me parece que igual es un contexto en el que eh, de análisis interesantísimo para ver qué, qué de las industrias que conocíamos no estaban buenas y dábamos por hecho y que toca para lo que venga eh, repensar un poco eso así que bueno, eh, muchas gracias Bueno, siguiendo el orden me toca a mí, eh, Estoy, me encantan muchas de las cosas que, que mencionaron antes y que, claro, que tiene que ver con preguntarnos nuevas cosas, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, estamos ya convencidos, a partir de las evidencias que hemos ido recuperando, que el éxito que experimentamos en esta ambulante en casa, estos números tan, tan, tan ricos que, que les acabo de compartir, en realidad son producto de 15 años de trabajar en campo. O sea, nos queda clarísimo que nada más lanzar, digamos, eh, pensar que esta accesibilidad que nos proporciona el internet es suficiente para que nuestra semilla de fruto, y en realidad no, o sea, nosotros estamos más bien convencidos de dos cosas, uno, que el trabajo humano, como bien ahorita comentaba Nicolás, de, de quién está el otro lado, no es, un, no es como un, una masa, sino es un ser social en el cual este, debemos de trazar primero el vínculo y después para que ese contenido, desde lo digital o como lo presentemos, haya confianza en la oferta nos encontramos, y esto fue muy rico, que, que muchos de los de de, de de nuestros espectadores en Ambulante en Casa, lo que respondían era que confiaban en nuestra programación. Y eso no, no construyes la confianza eh, a partir de, de, del anonimato, la construyes a partir del vínculo humano. Entonces, creo que esa sería una pregunta o una línea de pensamiento que, que me gustaría compartir con, con los que nos están viendo ahorita, que es eh, el fortalecimiento de, de, de, la, de lo real, de lo cercano, como, como trazado a mano, que es algo muy distinto de pensar en la masa, como, como decía ahorita Nicolás, como este rollo vanidoso de tengo 10 mil likes, pero ¿quiénes son? O sea, ¿son realmente significativos para ti o son solo números? no? Entonces, bueno, creo que, en ese sentido, desde Ambulante pensamos en la importancia de un modelo híbrido, o sea, presencial y virtual, un poco aprovechar un, eh, lo mejor de los dos mundos y ponerlo en diálogo, y más en, en el cine, digamos, eh, sí se puede consumir cine en una pantalla de celular, sí, y se, y se puede consumir cine en una pantalla de cine, en un cuajón oscuro, silencioso, que me envuelve y me genera como una experiencia completamente... Eh, eh, como ay, se me olvidó el, el concepto pero como, como como de introspectiva no, no es el concepto short. que quiero decir como de qué? inmersiva, gracias Patty sí, exacto o la puedo ver aquí, pero obviamente no es el mismo cine que, ni la misma experiencia, pero tengo las dos tengo muchas más, tengo otras pantallas tengo otros espacios de encuentro entonces un poco pensar el cine a través no nada más de los públicos, sino de los canales, ¿no? Eso sería también una cosa, ya hablamos de la brecha de accesibilidad, pero, pero entonces ya en ambulante tenemos claro que el público, a estos miles de personas, el setenta y tantos por ciento eran chavos de entre 25 y 35 años, ¿no? Ese es el público que ya tenemos cautivo. Entonces, pero que estos números, esta experiencia, eh, nos preguntamos cómo podemos tra transitarla, una permanencia, obviamente ahorita todos los proyectos culturales en México y en Latinoamérica corremos peligro o sea, hay como una, al mismo tiempo, y me encantó la frase que decía Pati hace un rato, el cine no, digo, el, la cultura no cambia pero te da alivio, ¿no? Pero sí te hace pensar, sí te une de una manera distinta, sí te da esperanza sí te da deseo, o sea, todo aquello que no, a lo mejor no te alimenta la, el, el, el cuerpo, pero sí el espíritu. Y de alguna manera también, si no puede, podemos correr el riesgo de ver de mucha desilusión, desesperanza y deseo en la comunidad. Entonces, sí que necesitamos al arte y a la cultura, más que nunca, pero contrario a, a nuestro criterio, pues también hay gobiernos que nos están cerrando las bolsas, que están actuando completamente opuesto a lo que el público necesita. Entonces, son nuevos retos para pensar la permanencia, ¿no? Eh, para nosotros, digamos, en este pensamiento eh, híbrido de lo presencial y lo virtual, ¿quiénes van a estar ahí para, para pagar por algo que siempre ha sido gratuito? ¿no? Entonces son como de las nuevas preguntas que nos estamos haciendo. Eh, y bueno, otra cosa que es clave es cómo se trastoca la geografía a través de las plataformas digitales, ¿no? o sea, esa relación con lo local y lo transnacional. Eh, pensamos nosotros en algo que pueda tener sentido como muy cercano, pero en realidad al estar en esta plataforma, digo, por un lado tiene la maravilla de que ahorita nos une a España, Argentina y México en una misma sala y sin pagar boletos de avión ni de hospedajes ni nada, pero por otro lado mi, al, mi disposición de oferta va a competir con la oferta de todo el mundo, entonces bueno, un poco como este... Esta frontera se desdibuja, es otra cosa como que nos regresa un poco eh, nuevos problemas, ¿no? O nuevas cosas para complejizar y pensar. Y eso que también lleva como consecuencia, o sea, ¿qué le estamos pidiendo, a, demandando a nuestro público? Un poco como más tiempo frente a la pantalla, ¿no? Trabajamos en la pantalla, nos relacionamos, incluso hacemos nuestras charlas con amigos en pantalla, consumimos cultura en pantalla, entonces pues hay un cuerpo que se trastoca también, ¿no? Hay un hábito que se, que se, que se mueve. Eh, y entonces, pues también pensemos en eso, ¿no? O sea, que también eh, una oferta que, que es cultural, que ahora es muy seductora y, y, y muy amplia, de repente también implica pasar más tiempo en pantalla y eso se contrapone con el deseo de de descanso, de, de que la cultura me cambie la página, me haga vivir algo distinto. Entonces, creo que son también cosas con las cuales tenemos que pensar nuestros, nuestra oferta y, y son como nuevas reflexiones que nos tenemos que llevar. ¿no? También genera agotamiento, también genera cansancio, también genera una predisposición a las nuevas generaciones, ¿no? que también por otro lado tenemos que compensar porque ellos, los nativos digitales, eh, y con esto cierro, los nativos digitales no tienen un punto de comparación, esta es la realidad. ¿no? Y muchos chavos ahora están aprendiendo la escuela en línea y haciendo todo en línea y para ellos estar muchas horas en la computadora ya es lo normal y no hay punto de comparación, entonces creo que también... Ese es un reto para los gestores culturales de, de este momento. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo compensar y cómo responder a este mundo complejo en este momento? Bueno, con eso cierro. Ay, que tantas cosas. Eh, uy, que... Pero bueno, eh, Itzel decía que, que, y coincido mucho con ella, que la clave es preguntarnos nuevas cosas. Yo creo que las preguntas siempre... Eh, son buenas para todo proyecto cultural, no dejar de preguntarnos nunca eh, por qué estamos haciendo las cosas y hacerlas de esta manera nos lleva a tal lugar o hacia a, a cual otro, pero también, que para mí es fundamental, es, es plantearnos desafíos, es decir, desafiar con nuestros proyectos culturales o al menos intentarlo, las formas, los formatos, eh, las ideas. Eh, y, y eso también es para mí súper importante. Construir desde lo cercano también creo que, que, que es importante mantener los proyectos simples porque a veces pues, tenemos una ambición estética, eh, intelectual que, que quizá eh, a veces como que eh, paraliza proyectos. Entonces creo que es fundamental como mantener nuestras ideas alrededor de los proyectos simples eh, curarnos, intentamos en todo lo, lo posible que fuera Absolutamente eh, simple eh, y, y bueno, ese diálogo con, con, con las audiencias o quien, quien está atrás, nosotros nos, nos impresionamos de la respuesta eh, tan, tan sí, arrolladora, que, porque creíamos que hubiéramos un grupo de amigos a los que les llegaría esto y todos estarían contentos y ya. Y realmente eh, pues nos, nos, nos, nos sorprendió, o sea, nos llegaron peticiones de gente de diferentes países, 35, 40 países. Eh, entonces, eh, es, conecto con lo que decía yo hace un rato, que nos dimos cuenta que realmente eh, es, es, es necesario. Y bueno, cierro con, con, con, contándoles un poco de ahora qué con curarnos. Ya les decía que estamos de momento haciendo una pausa buscando eh, solventar los, eh, las barreras y las dificultades que nos ha eh, impuesto eh, WhatsApp y Facebook. Eh, desarrollamos, y en eso estamos, un, un robot que interactuará de manera automática. Antes eh, la gente simplemente recibía eh, nuestros mensajes, nuestra, nuestro número eh, de la revista. Y en un primer momento pues tenían nada más que aceptar si querían o no querían, pero a partir de, de las próximas semanas que, que lanzaremos el robot, pues la, las personas tendrán que pedirnos la revista, es decir, tendrán que generar una acción proactiva eh, de decirnos queremos tal, tal, tal. Entonces nosotros se las enviaremos porque también así solventamos un montón de cosas de legales y, y, y esto de protección de datos, pero... Eh, Tendrán que seguirnos como en nuestras redes, en la, de los creadores de, de, de Curarnos, eh, Patti Godoy, Jorge Carrión, que es muy activo en redes, Pera Ortín, eh, y eh, que estaremos contando eh, en las pues, eh, estos próximos días cómo, cómo, puede, cómo, puede, cómo pueden eh, recibir, recibir este número y exactamente qué tendrán que hacer, pero les aseguro que va a ser súper fácil. Así que gracias, gracias chicos, gracias Nicolás, Itzel, Mario. No, no, gracias a ustedes eh, y gracias por el, por el comercial porque había mucha gente por ahí preguntando cómo, cómo podían seguirlos. Eh, estamos pésimos de tiempo, así es que intento hacer como, bueno, primero intento hacer una especie de remix de las preguntas, eh, básicamente para no dejárnoslas, eh, agradecer a Ila Valencia, a Ana Sordo, a Luis Joloma. Y no sé quién más ha hecho otra pregunta por aquí. Básicamente creo que en realidad todos las han, a Rubí, también todos las han más o menos respondido. Hablaban por ahí, por ejemplo, de desde esto de cómo conocer a la audiencia hasta una idea un poco metafísica de qué tan virtuales somos. Pero creo que todos han insistido un poco en esta parte humana ¿no? y en esta parte del contacto directo eh, en este último bloque. Había una pregunta muy particular que tenía que ver con el caso mexicano, en realidad, con la renovación del Tratado de Libre Comercio en Estados, con Estados Unidos y Canadá, y una firma del Tratado Transpacífico, si estarán implementando medidas para el tráfico de contenidos en Internet, decía, bajo el tema de protección de derechos de autor y propiedad intelectual. ¿Cómo se enfrenta a un grupo cultural a que le cancelen su presencia digital? Creo que, en realidad, el tema, por ejemplo, de curarnos, de cómo te enfrentabas a, ¿no? a, un, a, una, a otro tipo de cancelaciones eh, estaba más o menos res, re, resuelto, creo que el tema que, del que han hablado todos como de la adaptación también cruzaba por ahí, pero bueno, las lanzo solo por si alguien quiere agregar alguna cosa y bueno, también hablaban un poco de temas como de acceso y de, ¿no? de cómo construir legitimidad y confianza con los grupos de públicos, también pensando justo, eh, asumo que es así, eh, en este contexto de, de que no todo el mundo tiene, tiene acceso, ¿no? Eh, pero bueno, son cosas que lanzan por ahí, creo yo que en general han estado res, eh, resueltas. No sé si alguien quiere agregar algo en particular o, o si más o menos lo damos por, por cerrado. Eh. Yo puedo decir nada más y creo que continuar un poquito con, con algo que dijo Nicolás, que ya mencionamos aquí, que tiene que ver con que no piensan al público a partir de los números. O sea, como lo masivo no siempre es lo más efectivo. Digo, llegamos a ello en algún momento, ¿no? Obviamente un buen músico al final de su carrera pues tiene mucho más eh, público que el, que, en su, que el principio, ¿no? O sea, es como una como ascendencia natural, pero en realidad no se desanimen por el hecho de tener poco, si lo están haciendo bien y lo están haciendo con cariño y con con esa pasión y con esa convicción de lo que están hablando. ¿no? Si lo hacen al atrabancado y por llenar y llenar y llenar, pues así también va a pasar en el público, va a ir como, como muy flotante. Pero yo creo que, que una de las claves de todo eh, pues como evento cultural es que quede muy clara cuál es la razón por la cual lo hacen y que todo sea consecuente y congruente con eso. Y, y eso el público lo siente, o sea, es como hacer amigos, hacer público. Y tiene mucho que ver como con la ética, con el compromiso, con el amor, con la responsabilidad. Si ustedes se toman en serio, eso se cautiva. Y así como fueron tras tocados por algún buen maestro, una buena clase, una buena película, un buen disco, pensemos en eso. Yo creo que para pensar en el público, perdón mi gato, para pensar en el público hay que recordar y es un ejercicio que yo hago en clase todo el tiempo, así como recuerden, cierren los ojos y váyanse al recuerdo más memorable que han tenido en el cine. O sea, ¿qué película los cautivó? ¿Qué experiencia tuvieron? Y recuerden eso al momento de programar, al momento de crear sus eventos. ¿Qué lo hace significativo y no algo más? ¿No? Porque ahorita creo que la clave es diferenciarnos de tanto... Y qué nos hace diferentes tiene que ver un poco como con cuánto corazón tengan. Y bueno, a lo mejor suena como muy romanticón, pero yo creo realmente que es efectivo. Me encanta, de hecho, para, para aterrizar un poco eh, en el, con el cierre, porque justo hablábamos al inicio de, de que pensábamos en estos espacios como unos espacios de contagio, ¿no? Que tenían esta aspiración a ser como, como no sé, pinchitos para inspirarnos o para, o para ver... Que se te muevan un poco cosas en relación a lo que la gente que está haciendo proyectos está haciendo y justo tenga, tenga también este carácter como de, o totalmente este carácter como de, como de inspiración, ¿no? Eh, eh, Mario, solo quería, porque hay una pregunta, o sea, un comentario, más bien no es pregunta de, Cla de Claudia Landavazo que me parece súper pertinente. Eh, dice que, bueno, admira mucho lo que estamos haciendo, muchas gracias, y que se siente muy lejos como artista escénica de la transición que los tres proyectos de los que hablamos eh, hemos vivido, eh, que ya de por sí lo que hacen tiene que ver mucho con los medios digitales, y evidentemente ella como artista pues escénica quizá no, no conecta, digamos, o, o al menos no encuentra eh, de qué manera eh, si su trabajo quizá pueda como... ¿no? encontrarse con eh, alguno de los, de los tres proyectos, pero sí, sí creo efectivamente que yo, al menos no, no, o sea, no estamos reivindicando, o al menos yo no, o sea que todo ahora tiene que ser digital, para mí incluso lo, lo decía, ¿no? esta idea del, del, del, del modelo híbrido que creo que estamos abocados absolutamente a ir hacia allá, nos guste o no, entonces, eh, Jorge Carrión habla de, de esta idea del doble canal, ¿no? que a partir de, de todo este momento que estamos viviendo, eh, tendremos que, que, que incorporar como a nuestras, no solo a nuestras vidas, sino a nuestra forma eh, de trabajar. Es decir, que seremos ahora, ya lo somos, en, en, en gran medida virtualidad, pero sin jamás, y creo que Itzel lo, lo decía bastante bien, dejar de, de, de prestar eh, importancia y atención a, a la presencia, al cuerpo, a los eventos que, que, que, que hacen también, eh, sí, que, que también nos dan casi la, la, la vida, ¿no? que nos dan oxígeno y ese contacto directo con, con, la, con, con los públicos, con nuestras audiencias y con la gente. Así que, bueno, no sé, no sé si, si, si respondo o algo a Claudia y creo que, creo que es el, el, el broche perfecto, ¿no? O sea, pensar en, en, en las personas, pensar en, en, en los cuerpos, de hecho, que es justamente un puente para el siguiente de los webinars. Y me quedo, yo creo, para, para ya despedirnos con, con dos cosas que decían eh, primero Nicolás sobre el objetivo, de, sobre que el objetivo de los proyectos en gran medida es ser generar conversaciones. O sea que esperemos que este espacio, aunque estemos limitadísimos de tiempo y podamos conversar muy poco con, con la audiencia, eh, sea entendido también como esto. Y segundo, con esta cuestión que decía Excel, que también estamos eh, aquí para preguntarnos cosas nuevas, ¿no? Eh, no sabemos si exactamente para ser capaces de responderlas, por lo menos ahora, pero, pero sí para seguirnos las preguntando. Felicidades a los tres, en serio, lo que están haciendo es... es... Está muy bien, muy interesante y sin duda están abriendo ahí caminos para que, para que haya otra gente eh, probando cosas, que de eso se trata al final también, eh, esto que hacemos todos, ¿no? Gracias. Muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a, al a Ayuntamiento de Hermosillo, al Instituto Municipal de Cultura y Arte eh, de Hermosillo, al Instituto Municipal de Fomento y Cultura de las Artes de Nogales, a la Fundación Tijuana Arte. De Tijuana y recordarles también que nos pueden seguir por Instagram y por Twitter en arroba bajo radar guión bajo todo en minúsculas. Nos vemos el próximo sábado con eh, la mesa de los cuerpos y de nuevo muchísimas gracias a todos, tanto los que han estado ahí escuchándonos y lanzando preguntas como a estos tres cracks que han estado conversando con nosotros. Un abrazo para todas.